hola bienvenidos al mundo del vino vamos a proceder a la cata de un vino su marca es Valdelana Selección pertenece a una denominación de origen de españa que es rioja calificada la variedad es 100% viura que es la variedad autóctona blanca de la rioja procedemos a la cata el nariz es muy explosivo unos aromas muy elegantes a cítricos piña pomelo a su vez también muy floral sus tonos son amarillos claros síntoma de su juventud en boca las papilas gustativas detectan esa acidez cítrica incipiente muy agradable meramente incipiente con ecos retronasales, incitan al consumo, nosotros técnicamente aconsejamos degustarlo con verduras, arroz, pasta, pescados, pescados azules y también su temperatura de consumo puede oscilar entre los 7 y 9 grados. Gracias y un placer.